El tema está dividido en dos partes, una parte vamos a llamar principal y una parte estribillo, por llamarlo de alguna manera y eh, la parte principal pues son como dos compases iguales y lo que cambia entre, hay, digamos, tres compases, más que dos, tres compases iguales una transición y, y otra vez una repetición con una variación al final, ¿vale? Entonces, el, la, la parte, digamos, que se repite es, ¿vale? Esto digamos que es el tema principal. Entonces, aire la tercera, aire primera, ponemos el, el tercer traste, pulsamos el tercer traste de la, de la tercera cuerda, hacemos un pull-off a cero, ¿vale? Vamos a pulsar el segundo traste de la segunda, Primera al aire, quinta al aire. Vale, ese pull-off tiene que sonar bien porque hay una nota muy importante que esté solo al aire. Y aquí usamos la, la segunda. Esto digamos lo vamos a repetir con lo cual lo tendríamos que, que dominar bastante bien, ¿vale? Lo repetimos todas las veces que haga falta hasta que lo dominemos y pasamos al siguiente compás, que es, que es una figurilla tipo escala melódica, ¿vale? ¿Vale? Aquí eh, el, el, el arreglo que yo he sacado es como muy, muy desnudo, ¿vale? No hay adorno prácticamente. Pero aquí podríamos ahí como dos huecos para meter adorno, a lo mejor cuerdas al aire y tal. Pero bueno, si no, pues no lo, lo, no lo, no lo hacemos. Como si queréis vosotros improvisar algo ahí. Por ejemplo, esto podría ser, ¿vale? Cabe ahí perfectamente antes de entrar en la siguiente frase. Y ahora seguimos con la melodía. Nos vamos a ir con la primera al aire. Segunda en el primer traste y tercera en el tercer traste. ¿Vale? Entonces hacemos. Metemos la primera al aire y, y hacemos aquí un slide 3-5 en la cuarta y un forward roll con todas las cuerdas al aire. Entonces esta última parte que creo que no ha quedado muy clara. 0, 1, 3. 1 3 y ahora aquí vamos a hacer un pull off 2-0. Vale, pulsamos la cuarta en el tercer traste, la primera al aire, y ahora hacemos el slide eh, 3-5, slide 3-2-5 y un forward roll. Vale, todo completo. Esta parte sería por tanto, por tanto, por tanto, por tanto y ya metiendo swaps por todos lados. Exactamente lo mismo, excepto la, las últimas notas del final que es la que me dan paso a la introducción, y la, la variación es muy muy, muy pequeñita. Hago de nuevo esto, es todo igual. Y antes hacíamos y ahora lo vamos a hacer al revés: ¿Vale? en vez de 013, 013, vamos a hacer 310 y ahora la frase final y forward roll repito entonces esto es igual y ahora aquí cambiamos en vez de hacer eh, f, eh, backward vamos a hacer forward 3, 1, 0 y ahora ya la frase final estas dos notas son iguales re, re Ahora hago un hammer -on, es decir que pulso la cuarta al aire y, y consigo la nota presionando sobre el traste 2. Meto la, la cuarta en el cuarto traste, quinta al aire y ya remato con, con el forward roll. ¿vale? Entonces esta parte completa... Parte una completa por tanto, con las dos, las dos eh, secciones, primera parte, perdón, se ha sonado un poquito sucio, y aquí no ha sonado el, el, el pull off, hay que hacerlo sin miedo, hay mucho mejor. Dos. En la parte 2, eh, si nos acordamos, habíamos acabado en. ¿Vale? Aquí, antes de que entre el, el siguiente compás, tengo que haber puesto ya. ¿Vale? ¿Vale? Pongo ya el, el tercer traste de la cuarta cuerda. ¿Vale? Y ahora voy a hacer, eh, voy a pulsar tres veces con el, el, el tercer traste de la cuerda y el tercer traste de la primera, que es una, son octavas, ¿vale? ¿Vale? Meto esta quinta al aire que me va a dar entrada a siguiente, la siguiente sección. Oh, perdón. ¿Vale? Entonces... Y un poquito a la frase melódica que hacíamos en la primera sección. En el cuarto traste de la segunda, aire, vuelvo a pulsar el cuarto traste de la segunda, el tercer traste de la. perdón, quinto traste de la tercera, eh, quinta, primera al aire, y aterrizo eh, pulsando la cuarta y la tercera en el tercer traste. ¿vale? este quinta al aire, primera al aire para ir a la siguiente frase y ahora me voy a ir al, al do menor y el do menor vamos a poner vamos a poner el traste 1 de la primera y de la, perdón, de la primera, de la cuarta y de la, de la segunda y la tercera al aire y me voy a ir luego al traste 10. Donde, de la primera, donde voy a pulsar el traste de la primera y la quinta al aire vale y ahora 8, 10, 8, 0, 7 y 7, 0 lo que hago aquí es una frasecita melódica de nuevo 8, 10, 8, 8 en la, la primera, 10 es la segunda quinta al aire eh, primera en el séptimo traste y ahora pellizco a la vez la segunda en el séptimo traste y la cuarta al aire. Repito todo lo que llevamos de momento. Repito. Y ahora volvemos a repetir eh, algo que ya habíamos hecho al principio. Esto ya es igual, ¿vale? Pero en vez de hacer ahora la frasecita, vamos a meter esta variación que suena muy chula. Este sería de nuevo el Do menor, ¿vale? Yo lo hago así, pero puedo hacer un pellizco también. A mí es que me gusta esto de articularlo un poquillo. Entonces, cuarta en el primer traste, Primera en el primer traste, eh, primera al aire y ahora aterrizo en la segunda en el, primer, en el primer traste. Y ahora, esto ya lo habíamos hecho también en la primera sección: 3, 1, 0 y tres veces en la, en la cuerda cuarta al aire y ahora octava. Eso sería todo, entonces, repito, esto sería, ¿vale?, y ese es el tema completo, ¿vale?, bueno, pues lo voy a tocar eh, de nuevo completo para que con la tabulatura corriendo, para que lo tengáis ahí eh, a la vista. Venga.